Soy Rodrigo Larrazabal y junto a mi socio Daniel Fernández hace dos años creamos Airo. Airo es una plataforma que permite a las empresas eh, integrar tecnología para cuidar y respetar la privacidad de sus clientes, usuarios y trabajadores. En pocas palabras, tenemos un producto que es un banner de cookies, el famoso pop-up que aparece en las páginas. Para que la gente pueda su consentimiento en el uso de sus datos. Eh, y ahora estamos desarrollando otras tecnologías, eh, siempre para que las empresas puedan proteger la privacidad de las personas. Una cookie es un sistema de arrastramiento, con un nombre un poco más lindo, digamos, de una manera, ¿no? Pero es un sistema que traquea para cosas buenas y otras cosas que sean otras buenas, depende de uno. Cuando vos pones no acepto, lo que le está diciendo ese sitio es no me arrastres ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, una de marketing, cuando buscas un vuelo y después te aparecen por todas partes ese vuelo, bueno, cuando buscas, no acepto, lo que va a hacer es que no se comparte esa información y no estemos bombardeando ese vuelo específico. Nosotros lo que apuntamos, lo que vemos es privacidad, nosotros creemos que privacidad no es una regulación. La privacidad no debería ser una política de privacidad. privacidad realmente debería ser que la gente, los usuarios, puedan tener transparencia en cómo se usa su información y puedan tener control de eso. ¿Y eso qué significa? Que para eso se necesita construir infraestructura, tecnología. Y eso es lo que hacemos nosotros. Y así como los desarrolladores no tienen fronteras y gente trabajando para Europa, Estados Unidos, eh, para Asia, nosotros igual. O sea, hoy ya tenemos clientes en más de 20 países. O sea, en verdad depende mucho. Lo que nosotros tenemos es un sistema lo que estamos Es un SaaS, Software as a Service, en el cual la gente eh, tiene estos planes, son planes gratuitos y eso que permite que alguien pueda poner una tarjeta de crédito y ya contratamos. Entonces, ese tipo de usuario puede venir de cualquier lugar del mundo y pagamos su tarjeta de crédito. Si sí, obviamente, empieza a pasar que en ciertos países como Brasil, uno empieza a crecer mucho y empieza a tener clientes más grandes, digamos, bancos, por ejemplo, eh, y ahí sí, obviamente, piden contratos más específicos. Y en esos casos, sí vamos abriendo subsidiarias donde haga falta. En el modelo de negocio tenemos, por una parte, este, esta solución de cookies y por otra parte, en el cual tenemos un sistema free, o sea un plan gratis y tenemos tres planes entonces nos eh, adaptamos al crecimiento de la empresa y por otra parte tenemos un nuevo producto que estamos creando que lo que permite hacer es eh, automatizar el borrado de datos y ese modelo de negocio estamos adaptando e integrando eh, lo cual va a permitir que algo crezca de manera rápida Bueno, nosotros comenzamos con las cookies más que nada porque era una manera fácil de que alguien integrara en su sitio y, y así, y, e hiciera que su sitio cumpliera con las regulaciones de privacidad. Y a partir de ahí dijimos, ¿sí? bueno, ¿qué es lo que se necesita? Y por una parte lo que vimos es, bueno, las empresas necesitan dos cosas en nivel de infraestructura, entonces, dos cosas principales. Tener el consentimiento del usuario, que con eso lo damos. Y por otra parte es, las empresas hoy en día tienen que borrar los datos de sus usuarios, cuando los usuarios los tienen. Por nuevas regulaciones o incluso por Estándares que están poniendo, por ejemplo, Apple ah, a, a la gente que tiene una Apple Store. ¿Cuál es el problema? Cualquier empresa, cuando tiene un nuevo usuario, un nuevo cliente, el dato dentro de la empresa, ese dato se multiplica por todas las áreas: ¿sí? marketing, ventas, eh, finanzas, customer success. Pues cada área empieza a utilizar lo que nosotros llamamos aplicaciones terceras. Por ejemplo, marketing empieza a utilizar Mailchimp, Salesforce, HubSpot y ese dato del, del cliente que ha sido compartido una vez ya está por todas las áreas y está por todas las aplicaciones de terceros. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando esa persona en un momento dice quiero ejercer mi derecho, quiero no ser más cliente de esta empresa pero borrar toda mi información. La empresa tiene que borrar no solamente su base de datos, sino que de todas partes. Es imposible para un desarrollador saber si alguien de marketing, quizás incluso un nuevo pasante que entró e eh, integró en una nueva solución. Bueno, estamos creando todo un sistema de integraciones para que la empresa, con un clic, se mapee todos esos datos y se borren de manera automática. Y de esa manera la empresa cumple con estas revoluciones de privacidad, cumple con su cliente, con sus usuarios, respetar la privacidad y lo puede hacer de una manera muy rápida, muy fácil. <ríe> no, a ver, esto fue 100% con la práctica también. O sea, de que emprendemos con Dani, ya hemos pivoteado 3-4 veces, incluso en un momento habíamos dicho, hagamos una solución, por ejemplo, de full compliance. A ayudar a las empresas aunque cumplan con la regulación de la creación de Nos dimos cuenta que, empezar a hablar con las, los abogados de las empresas era lento, complejo, eh, no era muy divertido. Eh, y ahí fuimos a empezar a decir, sí, pero además de hablar con ellos, después están todos los desarrolladores, pero lo que están diciendo es, vienen los abogados y están diciendo que voy a la información, pero no tengo ninguna herramienta para hacer eso. Entonces, la verdad de es que cómo se nos ocurrió, por ejemplo, este último producto que estamos lanzando fue, Hablamos con 21 empresas, en dos meses hemos podido solamente cerrar a dos clientes y dijimos, acá hay algo que no está bien. Por otra parte, tenemos todos estos desarrolladores hablándonos y diciéndonos, tenemos este problema. Dijimos, cambiemos. Eh, incluso pasó eso, cambiamos, mes anterior logramos cerrar 148 clientes nuevos, 148 empresas que están confiando en nosotros y habíamos cerrado con tres o cuatro. ¿Por qué? Porque el tipo de producto que hacemos enfocado en developers, enfocado en gente de operaciones es totalmente distinto. Es otra venta, es otra comunicación y es lo que nos divierta a nosotros. hacer o sea, cosas que escalen y cosas que ayuden a, a, a acelerar procesos. Más que, como decía antes, ¿no? Hacer una política o hacer mejor, las y condiciones. Que la verdad, al final eso es algo que la gente no le da importancia ni no le entonces, queríamos hacer algo que impactara, que creciera, y lo aprendimos pegándonos con una pared y con la otra. Nosotros, bueno, financiamos el proyecto, eh, hicimos distintas rondas: arrancamos con la ronda de Friends and Family, que en que hicimos una, una PRESID liderada por Autopia. Al mismo tiempo, también logramos eh, incentivos, eh, por ejemplo, hoy somos la única startup no europea que. Eh, Logró trabajar con la Unión Europea, o sea, porque la Unión Europea, como entidad gubernamental, eh, nos paga a nosotros para que desarrollemos tecnología para ellos. Así que, bueno, con eso empezamos a, a, a crear la, la empresa, a tener los, los, los primeros clientes, los primeros empleados, y hoy en día, bueno, ya estamos teniendo más y más clientes para poder crecer. ¿sí? Nosotros apostamos al crecimiento, realmente, con lo cual. Sí, gastamos eh, más de lo que estamos ganando. Eh, pero parte porque también queremos ir muy rápido. Parte porque mencionaba que el mes pasado hemos tenido 148 empresas nuevas. Nosotros ya queremos tener 1.000. Y cuando tengamos 1.000, vamos a tener 5.000. Y una vez que tengamos eso, vamos a querer implementar estrategias de lo que se llama de upselling, de cómo cobrar además a nuestros usuarios, a nuestros clientes. Y todo eso, entonces se necesita inversión. Con lo cual... Eh, cada vez por suerte cada mes nos entra más plata pero también cada vez nuestras ambiciones son más altas pues necesitas es una persona que te meta para adelante que pueda tomar sus propias decisiones y tener confianza me parece que eso es lo más eh, es lo que uno más quiere eh, contratar y buscar y, y alguien que hoy en día priorice mucho más su aprendizaje eh, poder tener potencialmente un liderazgo dentro de la empresa a que hacer dinero y no sé, hacer más dólares por no. Nosotros, muy claro, inicialmente habíamos dicho que queremos ser como, por ejemplo, hay una empresa más OneTrust, que es la empresa número uno en la universidad, y han dicho que queremos ser como ellos en la universidad. Y después lo que nos dimos cuenta es: no, no, nosotros queremos ser algo distinto, porque estamos viendo que el mercado ya incluso, está cambiando. Y la diferencia que tenemos nosotros con esa competencia principalmente es: nuestros clientes no son los abogados, nuestros clientes no son los equipos de compliance de la empresa nuestros clientes son empresas que quieren implementar tecnología, son los developers y todos nuestros productos están pensados en ellos, que después salen abogados alrededor que nos dicen me gusta tu producto, pero toda nuestra visión, todo nuestro producto, todo nuestro crecimiento, la comunicación, esas son los developers y ese creo que es el principal eh, diferencial que tenemos con la competencia y creo que eso es porque, el porqué eh, de que nuestros a ver, nosotros tenemos la sí. visión de que una, una empresa SaaS, como un software service, el mercado es global, salvo que un poco de específicas. Lo que nosotros hacemos es, nosotros hacemos infraestructura, y la infraestructura, la, la, la tecnología y el código no tienen fronteras, con lo cual uno tiene que estar en un lugar en el cual pueda generar la mayor exposición posible. Eh, y hoy en día Estados Unidos es el líder, digamos, en el consumo incluso de infraestructura de SaaS. Por lo cual, por eso nosotros creemos que tenemos que estar ahí eh, como líderes y luego, obviamente, ir eh, España a todos los países. Pero hemos visto que las empresas SaaS argentinas, que es Frontfer, por decir algunas como Mural, Auxero, eh, Barcel, han implementado esas estrategias y nosotros, bueno, queremos seguir esos pasos.